Voy a contar una historia. sobre un hombre. Su nombre fue Bond. James Bond. Hoy te lo resumo sin más. La saga de Jane Bond de Daniel Craig. ¡Saxa! Esta es la historia de Bond, Shane Bond. El nombre es Bond. Bond. Bond. Bond. James, James. Bond. Un agente secreto que usa el código 007, que trabaja para el servicio secreto de inteligencia británico AMAX 6, que es un galán con las damas y que tiene un montón de habilidades que usará para salvar al mundo, tales como pelear, manejar una topadora, manejar una topadora arriba de un tren, manejar una moto arriba de unos botes. Además, tiene varios artilugios que le facilitarán la vida, tales como un auto con compartimientos, una radio chiquita y. bueno, nada más. No tiene tantos artilugios como los otros James Bond. We no vamos eso más. Qué mierda. Ah, y también toma vodka con Martini. Vodka Martini. Vodka Martini. Vodka Martini. Chicken. Chicken. No estoy. No me gusta que me den. Pero a diferencia de otro James Bond, este tiene sentimientos. That I have loved you, and I will love you. Las aventuras de James Bond y Daniel Craig empiezan en Casino Royale, donde todavía no es un 0-0. pero después de matar a dos agentes infiltrados. Consigue el 00 y se convierte en 007 Wow Felicitaciones Daniel Craig Después de eso tiene dos casos menores Uno donde mata a un tipo de un tiro Y otro donde mata un chabón de un cuchillazo Y a otro con una bomba Bomba ¡Oh! Pero después de eso se va a la misión principal, detener al villano de esta entrega, Mad Mikkelsen, un banquero que va a financiar unos terroristas para hacer cosas de terroristas. Bond, James Bond, lo va a detener y para eso necesita ayuda de Vesper, la chica Bond de esta película y agente del tesoro británico. Porque el asunto acá es que le tiene que sacar toda la guita a Mad Mikkelsen jugando al póker. y acá Bond va a pasar la noche más agitada de su vida. Tomó aire... Va a jugar al póker, va a perder como 20 millones de dólares, se va a parar en el balcón con cara de perdí 20 millones de dólares, va a matar a, a los tipos, va a volver a jugarlo lo van a envenenar, se va a morir, lo van a resultar, va a jugar al póker de nuevo, va a ganar 20 millones de dólares, la secuestran a Vesper, sale a buscarla, casi la pisa, chocan con el auto, lo secuestran, lo torturan pegándole en las pelotas, lo salva un tipo matando mal, dígase... ¡No bueno, basta! Oh, me cansé yo y solamente lo relaté, no me quiero imaginar él. Cuestión que recupera el dinero, salva el mundo y se va con Vesper. Y a ya que no saben qué pasa acá. Que... ¿Qué se han enamorado, Merche. Esos es dos se han enamorado. Sí, Jane Bond se enamoró de Vesper. ¿Esto es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria? Y no olvidarlo nunca Y encima Renuncia a la agencia Por ella Esto se puede entender Únicamente con el corazón Y la película Podría haber terminado acá Con un final de feliz Pero no Porque Vesper Es una garca Que le roba toda la guita A Jane Bond Y se escapa La concha de la novia Ah, Pobre Jane Bond Una vez que se enamora bah, Parece que la mina Tenía un novio secuestrado Hizo todo eso Para pagar el rescate Cuestión que Bond Jane Bond Se enfrenta a los secuestradores Y mata a una Dos Tres Cuatro personas más Recupera la guita Pero no a Vesper Que muere ahogada. Y así Daniel Craig se convierte en el primer James Bond que no termina una película peinándola con coneja. Todo lo contrario, termina solo. Triste y solo. Pero por lo menos mató a 11 personas. ¿Logrará superar el récord del James Bond Pierce Brosnan? Eso lo veremos al final del video. Sí, no, no pará. Antes el momento que te pido que te suscribas. Este momento de mierda que sí, esperar una suscribida a este canal y una me gusteada del video Y una comentada Y una compartida Y seguime en Twitter Que tengo Twitter Y en Instagram Que tengo Instagram Sí, obvio Obvio Jane Bond termina solo Triste y solo Y así triste y solo Empieza Quantum Acá Bond Jane Bond Arranca con una persecución Donde mata a dos tipos Todo esto para atrapar al señor White Responsable de la muerte de Vesper Porque sí, Jane Bond sigue enganchado Con ese asunto El viejo blanco Le dice que trabaja Para una organización Llamada Quantum Y que tiene infiltrados En todas las agencias Entre ellas el A96 Ese infiltrado ayuda a White escapar y se escapa. Pero Bond persigue, es infiltrado y lo mata. Bien merecido se lo tenía, no por ser infiltrado, sino por tirarle las cerezas a esta pobre señora. Me parte el alma lo mal que se pone en la señora. El villano de esta entrega es Green, un millonario que tiene un negocio con un dictador boliviano. Green va a ayudar al dictador a derrocar al presidente de Bolivia a cambio de un desierto boliviano. Para llegar a él, Bond mata a un tipo y conoce a la chica Bond de esta entrega, Camila. Querido dije bon. su Ella tiene un asunto personal con el dictador y por eso lo quiere matar. Así que Bond, Jane Bond y Camila se unen a la aventura. En el camino, Jane Bond va a ver una obra de teatro, se va a encamar con una compañera de trabajo, la va a encontrar muerta, va a manejar un avión, se va a tirar en paracaídas del avión y va a matar un par de personas más. Todo esto para descubrir que Green quería el desierto para robarse el agua de Bolivia. Cuestión que Bond, James Bond y Camila se meten en las instalaciones bolivianas de Green para tener la batallona final. Bond contra Green, Camila contra el dictador. Logra vengarse del dictador Y Bond, Jane Bond Deja a vivo a Green Que se termina muriendo en el desierto La cosa termina con Bond Encontrando al novio de Vesper Que en realidad Es un agente Que seduce a otras agentes Para que las maten Hijo de puta Vos sabés que sos una mierda, ¿no? Pero Bond, Jane Bond No lo mata Lo deja vivo Porque entendió Que no tiene que matar por venganza Por cualquier otro motivo sí Pero por venganza no Y así Soltando a Vesper de una vez Y para siempre Termina la película Pero no la saga Porque la cosa sigue en Skyfall Y como pasa siempre En la saga de Jane Boy Han infiltrado terroristas En el Eggman 6 Y Bond los tiene que atrapar Acá se suma Eve Una compañera que lo va a ayudar Idiota Bueno. No lo llevo un carajo porque sin querer le pega un tiro. Jane Moon cae al agua, cae por unas cataratas y así Jane Moon muere. De una vez y para siempre. Nah, mentira, mía que se va a morir. Todo lo contrario, sigue vivo. Vivo y peinando la esto por ahí y tomando cerveza con un escorpión en la mano. Así que bueno, joya. De todas maneras, está solo. Triste y solo. <risa> el Shane Bond más depresivo de toda la franquicia. El villano de esta entrega es el mismísimo Javier Bardem, un ex agente del A-Man 6 que fue traicionado por la mismísima M y ahora la quiere matar. Entonces Bond, Shane Bond, tiene que volver a las andadas y para eso se encuentra con un jovencito hacker que trabaja para el A-Man 6. Q y acá hay que hacer un parate para terminar de aclarar cómo funcionan las sagas de Jane Bond dos puntos hay cuatro sagas a lo largo de la historia la saga John Connery la saga Roger Moore la saga Pete Brosnan y la saga Daniel Craig. y en el medio hay tres películas más una con George Lazenby que va después de la saga de John Connery y dos con Timothy Dalton que van después de la saga de Moore desde la primera de John Connery y hasta la última de Pete Brosnan corresponden a un mismo universo a una misma línea temporal estos cuatro James Bond son el mismo James Bond con la licencia poética de que el tiempo pasa pero Jane Bond no envejece como pasan en los Simpsons de hecho el Bond de Roger Moore visita la tumba de su esposa muerta y en la película de George Lassenby vemos cómo se muere la saga de Daniel Craig corresponde a otro universo, a otra línea temporal, es un nuevo Jane Bond, es un reinicio de la franquicia. M está interpretada por la misma actriz que la saga anterior, Judy Dench, pero eso solo porque pintó contratar a la misma actriz. Así que es así, dos sagas nada más. Dicho todo esto, Bond, Jane Bond, va a buscar a Javier Bardem y en el camino mata a un montón de gente. Al final lo encuentra, lo mata de un cuchillazo y M también. Muere y asume Voldemort. Entonces la cosa sigue en... Espectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Acá Bon, Jane Bon, está en una festichola con una mina, pero de ahí se va a matar a unos tipos. De ahí explota todo, pero cae como un campeón arriba de un sillón. Se va corriendo a buscar al villano, lo tira de un helicóptero, tira a un conductor, va al velorio del tipo que mató, mata a dos tipos más, se chapa a la viuda, de ahí se infiltra en una reunión, se escapa saltando por una ventana, tiene una persecución en un auto, tira el auto al río y sale ejectado en un paracaídas y después sigue caminando como si nada. Good evening. Ah, qué estresante loco. En esta reunión en la que estuvo conoce al verdadero villano de esta película, Christoph Walsh, el líder de una organización criminal llamada Spectre, Spectre. Spectre. Spectre. Spectre? Spectre. Y que era el jefe de todos los villanos de esta saga. Incluso responsable de la muerte de Vesper Lynn, por ejemplo La concha de la lor That's why no, no seas así, no la nombré esa vez porque recién la está superando. Igual Jane Bond ya está medio en otra. Para investigar dónde está Waltz, tuvo que llegar una piga llamada Madeleine. Una vez que la encontró, la secuestraron, la persiguió en un avión, chocó con el avión, en el camino mató un par de personas, se subió a un tren seco a piñas con Dave Bautista y lo mató a Dave Bautista. ¿Qué ahora? Y supongo que bueno, ahora a dormir un rato, ¿no? Bueno, no, van a cogotar a la coneja. Ya dejen en paz a la coneja. Después llegan a la guarida de Walt, donde nos enteramos que Jane Bond y Christoph Walt son hermanastros. Y yo soy nada menos que tu hermano mayor. Necesito que te recuperes a esta revelación. Y también nos enteramos que su verdadero nombre es... Es Ernst Stafford Blofeld. O sea que es el número uno que ya vimos en la saga de John Connery y además tiene el gato, ¿no? Y eventualmente va a tener la cicatriz en el ojo. Cuestión que Bone, Jane Bone se puede escapar gracias a la fuerza del amor de Madeleine. I love you. Entonces se van y Jane Bone mata a un montón de gente. al que lo no mata es a Christoph Waltz que lo deja vivo para que vaya preso y la cosa termina con James y Madeleine viviendo felices para siempre bueno, para siempre no, porque la cosa sigue y termina en No Time To Die Bond, James Bond, está re feliz con su novia Madeleine, además está retirado y ya no es un 007 Daniel Craig, el James Bond con menos ganas de laburar y todo marchaba relativamente bien con estos dos enamorados, hasta que I'll tell you if you tell me about Vespa. la concha de la ¡Ah, oh, no le nombre a Vesper, la puta madre que se pone mal ¿Qué ganas de meter el dedo en la yaga? Perra vieja y sorda Cuestión que ahí se va a la tumba de Vesper Encuentra una tarjeta de espectre y pasa lo peor Igual tranca, no está muerto, todo lo contrario, está vivo Y se escapa de unos tipos que lo quieren matar y en el escape mata un par de personitas más Shane Ball no está muerto, pero su confianza en Madeleine sí Porque cree que ella lo traicionó y por eso la abandona Una historia durísima como cinco años después, ¿eh? unos villanos entran a en un laboratorio de Lame and Six a llevarse un más que misterioso virus. Es un virus hecho por nanorobots que contagian según el ADN que le indiques. O sea, matan a quien vos quieras que maten. M se pone de los pelos y necesita que alguien detenga esta organización. 007 se está rascando bien la chota en la playa, hasta que le caen con la misión. En el camino conoce a dos personitas muy importantes. Una mujer que también es agente del -Man 6. I'm not just any old 00, man ¿Cómo? I'm 007. ¿Qué dijo? Volverlo a repetir, no sé si por ahí se le pasó. por favor, Claro, como Jane Bond se retiró, le dieron el número a otra persona. O sea que M no buscaba Jane Bond, la buscaba ella. Una 007 mujer y negra. No me quiero imaginar cómo se pusieron los conservadores en el cine cuando dieron esto. Y la otra personita que conoce es ella. ¿Por la un agente de la CIA que va a las misiones muy escotada y habla muy raro en castellano. Coño. Juntos se van a investigar lo del virus este y se meten en una fiesta que organizó Christoph Waltz. La fiesta era una trampa para matar a Bond usando el virus que te dije antes. Solo mataría a Bond porque pusieron su ADN, pero, pero, pero, alguien lo cambió el último momento y se mueren todos los de espectre. O sea que hay otro villano dando vueltas. Cuestión que Paloma y Bond se escapan matando a más y más gente en el camino. Y así como vino, Paloma se va. Chao. Chao. Estuvo 15 minutos nada más. Hablaba español muy raro. Y aún así, ahí va el mejor personaje femenino que tuvo la franquicia de Jane Bond. Cuestión que tienen que averiguar quién orquestó todo este asunto del virus en la fiesta de Waltz. Solo una persona puede tener la respuesta, el mismísimo Waltz. Pero Waltz solo habla con una persona. Con nada más, ni nada menos, ni nada más, ni nada menos, ni nada más. ¡Pero basta! Que con Madeleine. Durante todo este tiempo, Madeleine estuvo laburando y un día tuvo la visita del mismísimo Mr. Robot. el verdadero villano de esta entrega. Él le pone el virus ese a Madeleine en la piel para que vaya y lo mate a Don Waltz. Ella acepta y se va a hablar con Waltz y ahí se reencuentra con Bob. Ella quiere matar a Waltz, pero no se anima. Jane Bond le agarra el brazo y ella se va. Cuando Bond toca a Waltz, ahí lo mata. Porque sin querer, Madeleine le pasó el virus. Está tan bien pensada la historia. Sí. Bond, Jane Bond, la va a buscar a Madeleine y acá descubrimos dos cosas. Primero, que Bond la sigue amando. Y segundo. Es nuestra hija. No puede ser. Necesito que te recuperes a esta revelación. Sí, Jane Bond tiene una hija. Inesperadísimo. Mr. Robot lo va a buscar y para escaparse, Jane Bond va a matar a un par de personas. Igual al pedo todo porque Mr. Robot secuestró a las pidas igual. Jane Bond y la 007 nueva se infiltran en las instalaciones de Mr. Robot y de ahí descubren que Mr. Robot va a usar los nanorobots para dominar el mundo. Madeleine y la pibita lograron escaparse y Jane Bond va a detener a Mr. Robot de la única forma que sabe hacerlo, matando a un montón de gente y acá hace una masacre. a Mr. Robot y este parecía un final feliz para Jane Bond pero no porque antes de morir Mr. Robot le confesó esto si me toque, toque beso, me Bond está contaminado con el virus y no va a poder tocar a nadie nunca más ni a Madeleine ni a su hija a nadie. M mandó unos misiles a destruir la isla de Mr. Robot para eliminar de una vez y para siempre los nanorobots. Y Bon, incapacitado de estar con su familia, incapacitado de poder tocar a sus seres queridos, decide morir. Y así, Shane Bon muere, de una vez y para siempre. I'm going to tell you a story, about a man, his name was Bond. James Bond. James Bond. James Bond. James Bond. James Bond. James Bond. have yeah, all the time in the world. To James. James. James. Pero por lo menos se va superando ampliamente el récord de muertes en la franquicia con 106. Felicitaciones Daniel Craig. Salud. Salud. Aunque al final de la película aparece la placa de James Ball, regresará, así que andás a ver. Esta buena saga de Shane Ball, resumidas y más. si querés ver más películas de Shane Ball, te dejo alguna por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches. Chao. Chao.